Buongiorno amici! Difícil más, el giorno de hoy es una jornada especial, hoy fue al sol, estamos con el prato, el giorno de hoy voy a hacer 9 minutos de abdominales, vamos a alimentar ese abdomen como una cuadrícula, vamos a tirar por eh, los cuadros como con una barra de chocolate, importantísimo, teniendo en consideración estos tres tips que te voy a, a decir, el primo, la mente, debe prepararte la mente, la mente es capaz de, de, de construir, de pensar, de programar, de tomar la decisión, volio cambiar, volio mejorar, por cuelo todo inicia con la mente, como segundo ti, importantísimo, un plan alimentario o una dieta importante, eh, saber cuál es el fabisoño jornaliero porque, porque si tú te mangas 3000 calorías, y solamente debe despender $1,500 las otras $1,500 se van acumulando cierto pero si tú haces un trabajo que es pesante y, y las despende no hay problema no hay problema por quello, importante el, eh, una dieta un plan alimenta, alimentario que complementa con la actividad física que con la actividad física que es el terzo. la actividad física debemos meter el cuerpo en en estrés para lograr nuestros objetivos cierto, un estrés moderado si eres si una persona normal te alena 2 a 3 vueltas a semana si tú ya soy un profesionista lo hay que la fatiga es più a fondo y no todas las personas eh, pueden resistir con pues la fatiga pero tú que estás iniciando inicia piano piano a alenarte de 2 a 3 vueltas a semana da Pablo el día es hoy vamos a hacer estos 9 minutos de abdominales vamos a hacer 30 segundos de esfuerzo con 15 segundos de recupero yo espero que tú hagas este vídeo del inicio fino de a la fin ok mi programa vino el sol que bello el sol que bello el sol y se va se va se va se va se va se va se va 3, nuestro primo ejercicio, 2, nuestro primo 1. ejercicio plan, plan, plan, plan, plan vamos a parar con esto, uno, va abro, guardo de fronte. Sí. si, sí. si plan spider es una bella jornada de hoy pero <ríe> sembra que vale piobre va, continua continua si sí. 30 segundos ta ta abre abre abre ok perfecto perfecto nuestro próximo vamos a fare doppia plan y le vamos a meter un poco de mountain climber mountain climber doppio plan doppio plan doppio plan doppio plan guarda da. Da. uno dos tres cuatro nuevamente va salgo uno dos 3, 4, yendo cambio 4, 1, 2 3, 4 yendo, va, se va 1 2, 3 4, yendo se va ok <risa> ah, perfecto, perfecto 9 minutos de abdomen, abdomen. tu a casa lo repite nueve vueltas. Grande Mario, grande Mario Mayo. Grande, grande, grande. Ok, vadelo pa. Haz un pochino. Gamba directa. Anda todavía el sol Nuestro próximo, nuestro próximo, su gamba, dopo yu, su la gamba, su gamba, su gamba, va, tra, pa, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. tra a vale piovere, vuole piovere, vuole piovere. Pero no che problemi. ok, Nuestro próximo. Siempre la misma secuencia, pero salgo con piu, salgo, La gamba su, su, su la gamba. Su la gamba. Va. Та. Су. Та. Су. Та. Су. Су. Су. Су. Су. Ok, ok, ok, ok Vamos a parar Un poquito de oblicuo Oblicuo, oblicuo Oblicuo, salgo, salgo Cintura, girovita, girovita Se va, ah, ah, ah se, se. como la bora vuela como la bora. Se Se Se sí C. C, C, C, C, C, C, C, C, Cambio, cambio, cambio de lato, cambio de lato, va ya, guardo de la, guardo de lado. lado oposto, lado oposto, tres, prepárate, va,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 Ok, vamos a continuar siempre con oblicuo. Nuestro próximo, en esta posiciones, vamos a parar con este movimiento. gomito toca ginocchio. gomito toca ginocchio. Ok, bueno, voy acá. Cuesta. Yeah, tra, dietro, ta, dietro, ta, dietro, ta, dietro, ta, dietro, ta, dietro, ta, dietro, dietro, dietro, dietro Sí. Si. Se, ta, dietro, ta Pueden que modificar, puedo hacer cuesto si volvió Tra, tra, tra, tra Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio. cambio. Tú lo repites al menos tres vueltas casa, tres vueltas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nuestro próximo, nuestro próximo Gamba su, Gamba su. Voy a espinger con la mano, Espiño con la mano. Facho, puesto tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, se, se, se, se, se, se, se, se. Madre de Dios. 60. ¿Qué vamos a hacer? Alzo el pie con las dos manos. Toco la punta del pie. Alzo los dos piedi. De esta forma. Debo tocar. Debo tocar. Debo tocar, debo tocar. Yuy,u, yu. Toco, toco. Dietro, dietro. Ay, ay, ay. Plan, plan, plan, plan. Plan. Mano contraria. Toca pie contrario. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. toco, toco. Mario, ¿cómo va Mario? ¿Cómo andas tú Mario? Mario, tú lo no repites dos vueltas, dale. <ríe> tú lo no repites dos vueltas. <ríe> Yo lo podré repetir en el que, tres vueltas. Pero no olvido que el video se diviente casi, tropo lungo. <ríe> Gracias miles, a todas las personas que se han alenado con, con Físima en este canal. Les recuerdo lo que de esto prima, la mente, la mente, un plan alimenticio y el ejercicio físico tres cosas fundamentales si volvemos desarrollar todo en esta vida demagrir meternos en forma es importante la mente la alimentación eh, y la actividad física así logramos un buen balance un buen equilibrio de cuore pablo ¡Ah! Muy bien.